¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Bueno, ¿por porque hoy llamaba Leones? Porque es un nombre para llamar a mis suscriptores. Así que estamos jugando a Un Detail, como estáis viendo. ¿Eh? Espera un momento. En, a ver, pues se supone que me han dicho que grave de este juego. Así que me he descargado y tengo el juego. Eh, se supone que acaba de empezar aquí en estas flores. ¿eh? Y me tengo que ir por aquí. Sí, me tengo que ir por aquí. Eh, Una flor. Oye, recuerda. Y perdí miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano en venir desde mucho. Haré lo que pueda para asegurar tu protección mientras estés aquí. Vente y haré a través de las catacumbas. La sombra de las ruinas se cierne llenándote de... ¿Qué es esto? Es el restaurado. ¡Ostras! Ah, que puedo guardar la gira partida. Pues mejor. Aunque no ha sido tanto, ¿eh? Se estoy empezando. Bienvenido a tu bueno hogar... Eh, nuevo hogar. Niño inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Pues cierto, no sé si, si eh, eh, en esto, pero... ¿De ¿Por qué la flor me dijo eso? Porque en realidad yo ya me pasé este juego Antes, pero Me dijo para conseguir el final pacifista Pero ese final ya Ya me lo hice No veo sé si es difícil ¿eh? Los controles en este juego Vamos en, Ya me pasé el juego en el final ese Pero voy a pasármelo otra vez en el mismo final Para grabar aquí Ahora tengo que pulsar En Tenía que pulsar esto, sí, sí, sí. Ahora, como Toriel me dejó muy fácil, me dijo que tenía que darla a este. Sí, vendido, estoy orgullosa estoy de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala. Como humanos que vienen a su suelo, deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes, el proceso es simple. cuando cuando te encuentres con un monstruo, ah, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Gana tiempo. Vendré a resolver el conflicto. Practica. ¿Cuál vale, esta parte? Actuar, manequí, hablar. Hablar con el manequí. No se ve que tenga... Muchas ganas de charlar. Si no puedo hablar, es un maniquí. Toriel parece feliz contigo. Has ganado con... 0 P y 0 de oro. Nah, nah. <coughs> ah, muy bien. Se te da muy bien. Sí, sí, sí he hablado con un manequí Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. ¿Seguro? <risas> P -p pues ya sabes, ¿no? Anda. ¿Qué ahora quiero saber que jugar ¿Eh? Ah, claro de... <coughs> de, de... Sí, lo de... Este es el puzzle Pero, vente, dame la mano Por un momento Ah, que se si quita solo por la parte Es como, bueno, eso es difícil Pero, vale, vale Pues entonces ya entiendo Vale ya hemos llegado, los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Para mí no, lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte algo, a que hagas algo difícil. Querría que caminara al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. Eh, porque pone canción de cosas así. Cuando yo... No tengo miedo de ir solo en una sala que no hay nadie <música> ¡Pir! ¡Pir! ¡Pir! ¡Pir! ¡Pir! ¡Pir! Ay, y no sabía ir, ni siquiera ido. ido ¡Oh, Mi niña, no te preocupes, no se ha ¡Que me da igual! ¡Que soy un niño ya grande! ¡Pero me da igual! ¡Que te vayas por otro lado! Por favor, fiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Comprobar tu independencia. Hasta ni siquiera quería volverte a verte Volver visto. Voy bueno, a atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que flote por tu cuenta. ¿Qué pesas? Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Que me da igual. Que me voy. ¿Cómo? hola. Al habla Toriel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si lo intentas eh, solucionar... En por ti mismo podría ser peligroso. De bueno, de acuerdo. Clic. Vale, un checkpoint. Hacer girar las hojas Negramente no, la te llena de determinación. PS restaurados. ¿Te llevas un caramelo? Pues claro. Espera, ¿te puedo llevar... ¿Puedo llevar más? Oh, sí, puedo llevar más, puedo llevar infinitos. ¿Quieres agradable? Me da igual. ¿Te llevas otro más? Te sientes como la escoria de la tierra. <risa> Has agarrado esa ha mioscia y muy rápido. Los caramelos se caen espariéndose por el suelo. Me da igual. Eh, ahora tengo Ahora tengo muchos A ver, me han dicho que era aquí el... Vale, objeto Oh, tengo muchísimos caramelos ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿qué pasa? Ah eh, ¿es por ahí o por ahí? A ver oh. Eh, mira por ahí Consigues 3 de tontería y... dos de culo Vale Bien. Hola laboratorial Que ya sé Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Ni siquiera sé qué es la canela Yo soy un niño y no siquiera entiendo Que es la canela Pero me cojo un no caramelo por si acaso Porque ni sigue sí Es caramelo... Eh... <ríe> Tenía un presentimiento Cuando los humanos caen aquí De algún modo yo Suelo sentir que ya les conozco ¿Por qué? Realmente la primera vez que te vi Sentí que estaba viendo a un viejo amigo de ¿No te parece? Bueno Gracias por tu elección ¡Clic! ¡Jolines! ¿Qué pesa es? Hola, le habla Toriel A ti no te desgrada la canela, ¿no? ¡Pero si ni siquiera sé qué es! Conozco tu preferencia, pero... ¿Pondrías cara de si te lo encontrarás en el plato? Vale, vale No entiendo Por cierto, gracias por tu paciencia clic Que no me llame más Mmm... Soy un experto en el... Puzzles Mmm... ¡Eh! ¡Pero qué! yo me pensaba que iba a subir a la otra esquina! ¡Qué falso! Pues te hago daño por hacerme eso. Por hacerme eso te hago daño. Para hacerme eso. Eres malvado. Eh. ¡Hola! No tiene idea nada, ¿no? Pues claro que no. Ni siquiera la vida real. Uh, que porque lo pregunto. Curiosidad, solo por curiosidad Me acuerdo que este suelo... Sí, pasa a ver esto Ostras, no entiendo nada Oye, pero esto no es como lo de arriba ¡Ah! Creo que es un puzzle Era por aquí, ¿no? Sí, sí Tío, ¿qué pasa con esto? Como... Y que es bueno cuando le perdono no no se pone ahí eh, a pegar era por aquí sí. si creo bien era por aquí ah, no es que no puedo tocar las hojas que salgan aquí a ver ya lo sé así ahora hasta aquí me voy hasta aquí subo por aquí Aquí hay una nota. ¿No has leído el cartel del piso de abajo? No, la verdad es que no. Pero lo voy a leer. Por favor, no piséis las hojas. Ah, vale, y yo he pisado la de arriba. Aterrorizar o consolar. ¡Aterrorizar! alzas los brazos y me, me meneas los dedos. Mi insulso asusta. No puedo con esto. ¿Cómo? Eh. De verdad, ¿alguna vez he visto a un que sea así de nubi? No, la verdad es que nunca lo he visto, pero eso no ha sido ese. Si me acuerdo bien. ¡No! ¡Así no era! Era bajando más. No. Vale, tengo que bajar al fondo. Vale, ya lo sé, ya lo sé. Es un puzzle un poco difícil, pero puedo hacerlo. ¡Jolines! ¡Oh, ¡Qué pesados! Es peor que la Toriel. No, peor es la Toriel. ¡Jolines! ¡Oh, como uno de los se me haga daño y yo le pego. ah ¡Oh! Yo pensaba no, que iba a ir a un salto muy pequeño como el, como el otro. No, no me voy a comer nada todavía Ya que solo es un froggy Y estos son de los peores Y encima me da Bueno, eso es normal Al principio es normal Tranquilo ¡Pam! ¡Oh! Conseguido Ese será como el de antes, ¿no? ¡Jolines! ¡Ostras! ¡Tres! Ah, pero muy fácil Perdona y ya está ¡Pam! Ah, ¡Pam! ¡Pam! Ah, ¿Cómo? ¿Qué? Quieta ahí, colega. ¿Quién te dijo que eh, pudieses empujarme? Mm, ¿Me estás pidiendo que me mueva? ¿Cómo que es una roga que habla? Vale, solo por ti, calabacita. Que no quiero que te muevas tanto. Mm, ¿Que quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? ¡Que no! <risa> Ahora sí, es que era una roca estúpida. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! eh qué has hecho? ¡Oh, mucho mejor. Mucho mejor. ¡Mmm, queso! ¿Sabes que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso? Te llena de determinación. No sé ni qué es determinación. Salvar. A ver, queso Este queso lleva bastante tiempo aquí Oh Mi queso, mi queso Está pegado a la mesa Qué asco <risas> ¿Eh? Un fantasma, que no me deja pasar Estoy durmiendo Se ha quedado dormido Ah ha... ¡Oh, no, ¿qué es el idioma de ese Se ha ido ya Este fantasma no para de repetir Z en voz alta Fingiendo dormir Ah ¿Lo mueves a la fuerza? Pues claro. ¡Ah! Que tengo que luchar contra él. <risa> ¡Ostras! <risa> ¡Eh, oh. mucho mejor! <risa> la verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. Lo siento porque. Por aquí voy. Qué flojo es, por Dios. Este es peor que el A ver, es que cuando le perdona, no se va. Ostras. Oh, ostras Ostras, ostras, ostras ah. Ostras, ese ataque era uno de los mejores No, yo lo vuelvo a repetir Al final como Como use nah, eh, Iba a decir que como usé el mismo ataque Pues le iba a luchar Y es que lo ha usado No me ha respetado eh, Sabes que no puedes matar A fantasmas, ¿verdad? O sea, pues es verdad Somos un tanto incorpóreos y eso Solo bajaba mis, eh, mis PS para no parecer maledocudo Lo siento, creo que lo he hecho más incómodo Pretende que me has ganado Oh... Has ganado ¿Has perdido un punto de experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que has perdido un punto de experiencia? Esto no es normal Music